Entonces, eh, estamos cansados de esa situación. Nosotros no merecemos que un operador de ahí eh, nos trate como se debe, como un verdadero vecino y que esté capacitado para eso. Y es lo que ha dicho a muchos mucho de los de lo que le han hecho reclamo, que ahí no lo quita nadie porque él está puesto por el partido. Esto no es cuestión del partido. Nosotros nos vamos a reunir nuevamente, vamos a convocar a ustedes de la prensa en el sector, calle, para que vean las calles donde está, donde está siendo afectada por esa situación. Y vamos a ir a hacer un llamado nuevamente a nuestro señor gobernador para ver si toman carta en el asunto y... No creo porque no hay en casa otra la casa de agua hay agua.